Nada como esos segundos al despertarme Que siento tu alma en el aire Realidad distorsionada Tus sueños se sienten tan reales Que llegan a traicionarme Te veo conmigo y convivo con vos Pero en un mundo aparte Seguirte viendo se hace tan frustrante No es reconfortante Me carcome la mente Y me hierve la sangre Días enteros sin hambre Porque al levantarme Después de esos segundos Sé que tu presencia no puede acompañarme Pero soy más grande que eso y sigo adelante Solo porque me lo enseñaste Y hay una familia grande a la que marcaste Que te tiene como motivo para no dejarse caer Y créeme que llegue a tentarme Todo parece tan lejano Que solo escribiendo siento que puedo acercarme A tratar de matar esto que tengo adentro Antes de que esto pueda matarme Esos segundos en los que dudo en si puedo ir a visitarte hasta que la realidad me golpea duro y mi mente recuerda que ya nos dejaste esos segundos en los que el mundo parece voltearse mis lágrimas pintan mi carne busco distraerme para no quedarme estancado en esto de recordarte arrepentido de acciones pasadas en las que con palabras supe lastimarte duele aceptarlo pero es la verdad aunque supe amarte y a suerte orgulloso Espero vos te hayas ido con esa imagen. Esos segundos, tan benditos como malditos, van a lograr que llegue a quemarme. Me cuesta más dormir que no pensarte, Imagínate, Noches enteras de insomnio, que me hacen creer que hacer esto es hablarte. Esos segundos, antes de acostarme, me veo en el espejo negro de mi celular. Cuando termino de escribirte esta parte, Duermo pensando y sueño con nuestras tardes. jugando las cartas, te cansabas de ganarme, pero sé que igual las disfrutaste. Lo peor viene al despertarme y saber que todo esto se fue sin darme margen de poder entender lo que acaba de pasarme. Otra vez te soñé, sin darme cuenta que soñé, y mi inocencia piensa que pudiera saludarte. Nada como esos segundos antes de que la verdad llegue a golpearme. La impotencia es tan grande que solo me queda llorar, escribirte y honrarte. Esos segundos, tan benditos como malditos, no me dejan dormir ni levantarme. Esos segundos.